Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy me encuentro en Rathaus aquí en Viena porque ando paseando y quise aprovechar de traerlos a conocer el Film Festival 2019 aquí en Viena. Este es uno de los festivales que más me encanta señores porque es hermosísimo Durante dos meses están presentando obras de teatro, conciertos, eh, películas, todo grabado De los conciertos más especiales que han pasado en el año los pasan aquí en estos dos meses Y quiero invitarlos a que conozcan conmigo este festival que es hermoso y mi preferido Así que acompáñenme Miren a este stand de la India, qué creativo su uniforme, está súper hermoso Eso es lo que más me encanta de Viena, es que hay demasiada diversidad cultural Miren que este stand, o sea, ya nada más de verlos dan ganas de comer, díganme si no Bueno, mi novio está ahí en la cola, lo tapa la chica esta que es él, él. está comprando comida Y yo encontré esta meseta. así que no me puedo parar de aquí, pero me encanta, me encanta Estoy enamorada de este lugar, de verdad Ok, hemos comprado un pollito con arroz Es que no se ve bien porque ya es de noche, pero ahí está mi novio a punto de comérselo, chacachachán Pruébalo, pruébalo tú, a ver, pruébalo Dime si está bien Pruébalo tú primero No, tú, tú, tú. Bueno, mi novia le da pena la cámara Y no lo quiso probar para ustedes Pero yo sí lo voy a probar Es un pollo de la India, señores O sea, esta comida para mí es de las más deliciosas que existe en el mundo Así que yo sí lo voy a probar Señores, lo más rico mm de esta comida son las especias yo me Venezuela jamás había comido esta comida pero se lo juro que esto está prueben esta comida alguna vez si tienen la oportunidad porque vale la pena muchas especias, mucho sabor y delicioso si a ustedes les gusta el picante señores, ustedes van a amar esta comida pero si a ustedes no les gusta el picante, la van a detestar porque esto es pura pimienta o sea, especies más pimienta tengo la boca, no se imaginan Cómo, menos mal que tengo una cervecita aquí porque si no pero es exquisita, se la recomiendo. Y también les quería comentar otra cosa. Como pueden ver, yo estoy aquí sentada comiéndome esto y allá detrás están pasando eh, una ópera. No sé cuál es, pero están pasando una ópera. Entonces, este es otro de las maravillas de este festival, de que puedes también comer algo, no solo tomar, sino comer. Y a la vez estar escuchando una ópera en un video, pero la estás escuchando y es súper lindo porque estás comiendo inspirado al frente ya les voy a poner la vista que tengo al frente señores o sea, es uno de los teatros más importantes de Viena, o sea, este festival de verdad que es una joya de cultural o sea, no se lo voy a cansar de repetir porque es la verdad, está hermoso este festival ojalá puedan venir todos alguna vez en su vida, de verdad que sí Que no tiene mucho que ver con esto, pero acá en Viena, me imagino que en otros países también, en todo lo que son eventos así al aire libre, que hay mucho calor por el verano, instalan arriba esas cositas que ven ahí atrás que echan como aire, agua realmente para refrescar a la gente. Yo realmente no me gusta porque siento que le entra a mi comida y siempre la tapo, pero es súper cool porque te refresca cuando te estás muriendo de, de calor. Y bueno, si sí, miren cómo trabaja. comprado un postre típico, súper típico de aquí de Viena que se llama Noga Smart, creo que se pronuncia así, y es como, es hecho a base de harina y le ponen un topping de lo que tú pidas, yo pedí de vainilla, tienen que probar esto, esto supuestamente lo comía el rey, el emperador de aquí de Austria, señores, es mi preferido, está delicioso, es como un pancito con vainilla, demasiado bueno. Bueno, mi novio acaba de comprar esta cerveza que es bastante famosa aquí en Viena, que es de la marca marca, perdón, Ota Kringer. Y de verdad que yo no soy muy de cerveza, yo soy más de vino, déjenme su comentario por aquí abajo si son gente vino o gente de cerveza Y si vinieran a Viena, ¿cuál le gustaría probar más? ¿Una cerveza vienesa o un vino 100% vienes? Yo me quedo con mi ¿Vinito? Mm -hmm. Quería contarles algo. Este festival se hace entre junio, julio, agosto y termina en septiembre. Yo todos los años que vengo siempre decía, wow, me encantaría que algún día mi hermano que vive en Venezuela pueda estar aquí en Viena y venir a disfrutar conmigo de este festival porque de verdad es hermoso. Miren todo lo que se ve detrás de mí. Me parece súper lindo y quiero contarles que este año voy a tener el honor de estar con mi hermano porque ya vive aquí en Viena. Y esto me motiva a decirles que luchan por sus sueños, señores, de verdad, háganlo porque vale la pena. Si su sueño es venir a vivir o estudiar a Austria, háganlo todo lo que sea posible, háganlo porque de verdad, esto vale la pena. Este tipo de festivales demuestra que viene es una ciudad hermosa y vale la pena luchar para estar aquí, formarse y hacer toda una vida aquí porque de verdad es hermosa esta ciudad, no se imagina. Bueno, señores, espero que hayan disfrutado muchísimo de este video. Hemos llegado hasta el final con esta vista hermosa de esta fuente que atrás. Miren las luces. O sea, esto es un lugar súper romántico, súper cultural, súper lindo, súper... Tiene de todo un poco, de verdad. Espero que la hayan pasado súper bien, igual que yo en esta noche. Y bueno, nada, espero que estén muy bien. Sigan adelante con sus sueños, chicos. No olviden dejar de luchar por sus sueños. Vale la pena que se los digo yo, que estoy aquí en lo mismo que ustedes. Así que bueno, nos vemos en un próximo video Y espero que dejen su comentario para que abajo No de, olviden suscribirse Y nos vemos también por Instagram Obviamente, así que bueno Hasta la próxima, chaito